Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales. Hola Isabela, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno Isabela, eh, hoy te voy a contar una historia, una historia que nos va a ayudar a, a generar una reflexión para nosotros, ¿listo? Y precisamente para poder eh, conocer esta historia, pues vamos a revertirnos al sitio de donde yo nací, ¿sí? Eh, al departamento donde nací. Yo nací en el departamento del Tolino, ¿sí? Y especialmente en la ciudad de Ibagué. Pero una de las ciudades que marcaron mi vida fue la ciudad de... Armero. Yo he escuchado algo sobre él, pero nunca entendí bien la historia, o nunca he escuchado toda la historia. Bueno, le voy a comentar sobre Armero. Eh, cuando yo era muy chico, más o menos de su edad, yo le ayudaba a mi, a mi padre en la buceta del rápido Tolima 01, y con él podíamos manejar, eh, andar por todas estas tierras, por todas estas tierras, por medio de las carreteras, y eh, Armero es una de las ciudades que más impactaba todo este sector. ¿Por qué impactaba Armero este sector? porque estaba rodeado de ciudades muy importantes como el Libia, Líbano, Mariquita, Honda, La Dorada e inclusive Guaduas. todas esas ciudades tenían que ver con Armero. Cada ciudad cuando iba a llevar sus mercancías, el ganado, todo el comercio, la agricultura, tenían que pasar por Armero, por eso era una ciudad de gran influencia y fue una ciudad tan grande como lo estamos acá en este momento en Inibide. ¿Cómo te parece? Bien, o sea, ¿podría decir que es la segunda capital del Tolima? Sí, en ese tiempo era más o menos la segunda ciudad capital del Tolima. Era como, la, era como la, inclusive la ciudad principal del Tolima. Inclusive a veces podría ser más comercial que el mismo Ibagué que era la capital. ¿Listo? Pero pues te quiero comentar, y yo de pronto eh, eh, no sé si te acuerdas, que o has escuchado que el Armero desapareció totalmente ¿Y por qué desapareció? Mira aquí en la parte izquierda, estoy, te estoy mostrando eh, aparece el Nevado del Ruiz un deshielo, una explosión que hubo en el Nevado del Ruiz cogió un riachuelo parecido al Caño de Vitina se había sido acá el Caño de Vitina acá y un cañito tan pequeño como ese se convirtió en un río más o sea, en una avalancha más grande que el río Inirida ¿Una increíble. cosa tan chiquita hizo eso? Sí, o sea, con esa avalancha se fue tan grande que mira como quedó Armero Armero quedó totalmente destruido Solamente se ven en este momento, si observas en este, en este mapa, se ven apenas las calles de lo que quedó en ese tiempo. ¿Cómo te parece? Increíble, ¿no? Toda una ciudad se quedó convertida en nada, un, un simple playón. Pero mira, he traído unas fotografías para que veas cómo era Arnero antes, ¿cierto? Incluso ahí está la imagen de la Rápido Tolima, mira los edificios que tenía. Era muy bonita. Era muy bonito. ¿Y esa cruz qué significa? Bueno, te voy a comentar sobre esa cruz imagínense que eh, hace mucho tiempo colocaron esa cruz allá en Armero y me, y me causa bien, harta curiosidad es que una vez yo iba pasando por Armero con mi suegra y mi suegra me preguntó ¿y qué es esa cruz? y precisamente pues como yo sabía que había ocurrido, entonces comencé a contarle la historia de lo que había ocurrido en Armero y le comenté por ejemplo la historia de Mayra, que fue una niña que murió y que todo el mundo conoce, pues las personas que estuvimos en ese tiempo, ¿qué pasa con esa cruz? yo les comentaba a las personas que esa cruz durante unos 50, 100, 200 o 500 años va a estar ahí, y cuando alguna persona pase por ahí y pregunte, oiga, ¿qué es esta cruz? las personas que son de ahí van a decirle, oiga, mire, lo que pasa es que aquí hubo una ciudad que se llama Armero que era muy productiva, así como de los estudios ¿Cómo te parece súper chévere a eso se le llaman como como algo va a quedar como un testimonio de lo que sucedió allá en armero algo que impactó mi vida y que nunca se me va a olvidar ¿sí o okay? qué? bueno pero hoy también más que hablar de armero voy a hablar de una historia que se remonta a muchos años atrás ¿sí? y para eso nos vamos a ir hasta el medio oriente hasta el Medio Oriente, hasta donde los árabes y todo eso, eh, exactamente entonces, vamos a ir y vamos a hablar de, una, de dos potencias grandísimas en el tiempo de la Biblia, se acuerdan del, del libro uno de los libros más, eh, o el libro más leído a nivel mundial imagínense que en la Biblia nos hablan de dos grandes potencias te acuerdas de pronto cuando, cuando este señor Moisés, si ¿sí se acuerda de Moisés claro, que en le, Egipto, que liberó una cantidad de personas y todo eso, cierto bueno, y aquí precisamente vemos a Egipto y precisamente el, el, río, el río Nilo que vemos acá en este momento ocurre, eh, tiene más o menos el comportamiento de los ríos eh, Guaviare y del río Inírida. ¿sí? En este momento, el Guaviare, cuando se inunda, cuando se inunda toda esta región llena de sedimentos muy interesantes para la, para, la, para la tierra y hace que los cultivos sean muy productivos, así sucedía con Egipto, entonces esto se inundaba durante una temporada y entonces hacía que todo ese sector se volviera muy productivo y cuando ya terminaba de, de, de, de inundarse entonces la gente llegaba, iba y cultivaba y entonces eso era increíble, entonces por eso las personas en Egipto, mira en Egipto todo lo que podían hacer, o sea dedicaron todo el tiempo más a la cultura al desarrollo de las tecnologías a las comunicaciones al transporte ¿Y, y todas las ciudades están al lado del río Sí, todas las ciudades al lado del río ahí están por ejemplo las pirámides de egipto y todo eso cómo te parece súper chévere e inteligente de los egipcios exactamente mira y otra y otra de las, de las grandes potencias que habían era eh, o, o, se ha escuchado mucho es de la parte de mesopotamia allí encontramos por ejemplo, a los acadios, a los asirios, a los persas, a los babilonios y a los sumerios. ¿sí? Mira, aquí tenemos una imagen de lo que era el Palacio de Babilonia, ¿sí? o sea, el, el, el, el, donde estaban, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia. Eso es algo increíble. Y esto es una imagen, en este momento, de lo que era esta misma entrada. ¿Cómo te parece? Es muy ¿Hermosa? bonita. <risa> Yo he, conocido, he escuchado, he leído de Babilonia y de Mesopotamia por es una de las ciudades con mejores decoraciones y con con mejores tecnologías y todo eso. Pero imagínate, es increíble que en ese tiempo de la Biblia, hace tantos y tantos años, ¿cierto? Hace miles de años, y vea lo que ya tenían. Inclusive, si nos vemos a Emilia, yo creo que no tenemos una estructura así como lo tenía en ese momento Babilonia. Para nada. Bueno, pero eh, la historia que yo te quiero comentar es sobre esa historia precisamente del pueblo que que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cierto? El, el, el pueblo de Dios es el pueblo prometido, es el pueblo que, que Dios le dijo que le iba a prometer una tierra, y entonces lo sacó aquí de Egipto, de este sitio donde estamos en la parte izquierda, y lo llevó cerca, mira, este, este es el río, el, el, perdón, este es el mar, el mar muerto, ¿sí? Y en esta parte está Jerusalén, que es el sitio donde se supone eh, Dios le prometió la tierra a ese pueblo, donde que lo sacó de Egipto. Canaán. Canaán, exactamente. Imagínate que... Este es, esta, eh, esta línea naranja corresponde a algo que se llama la vía Maris. ¿Cómo es que se llama esa? La vía Maris. Y esta línea roja corresponde a algo que se llama la ruta de los reyes. Esas dos rutas son las que permitían comunicar estas dos grandes potencias. O sea, para uno ir entre Egipto e ir a Mesopotamia tenía que ir pasar por esas dos, esas dos, esas dos eh, vías, ¿cierto? Supongo que porque era la, la más corta, ¿no? Bueno, no, realmente... Si yo me voy desde Egipto hasta, hasta, hasta Jerusalén, desde donde estaban más o menos eh, presas las personas hasta, hasta Jerusalén, podría gastarme aproximadamente entre una o dos semanas nomás, ¿sí? o sea, caminando, digamos en carro, me imagino que menos de una semana, o sea, es muy rápido. Pero, ¿sabe cuántos años se demoró Moisés con esas personas de, para llegar a la Tierra Prometida? ¿Cuánto? ¿Tres semanas? 40 años. 40 años se demoró para llegar allá. Y en el desierto. Y en el desierto y todo eso. Le explico por qué demoró tantos años. Pues ese es, ese es lo que se... Eh, cada, cada cosa tenía su propósito, ¿no? Imagínate que Dios en su, en su, en su sabiduría quería colocar aquí en este sitio... Eh, un pueblo que fuera un ejemplo para todas las personas. ¿sí? Y para poder hacer que ese pueblo fuera un ejemplo, no lo podía llevar de una vez allá, porque era un pueblo que pues, no estaba bien acostumbrado, tenía unas costumbres que no eran las adecuadas para él. Bueno, Isabela, y entonces aquí precisamente nos encontramos con dos rutas muy importantes. La ruta Maris cierto que es la que comunica entre Egipto y Mesopotamia y también otra ruta que se llama la ruta de los reyes pero mira que Dios en su infinita sabiduría lo que hizo fue ubicar su pueblo exactamente en este sitio en este sitio que es Jerusalén, donde está Canaán precisamente para que este pueblo fuera un ejemplo para todos los pueblos que estaban en, ese, en las grandes potencias que eran Mesopotamia y Egipto ¿sí? por ejemplo, aquí encontramos un sitio que se llama Gezer Vamos a hablar de este sitio muy especial, ¿se llama cómo? Telefín. Telefín. A ver, ¿qué son los tel. Los TEL, imagínate que los, re, los, grandes, los reyes llegaban y, y, y conquistaban a otros reyes, conquistaban sus castillos y lo que hacían es destruir sus castillos y sobre esos castillos construían otros. Entonces se hacían como edificaciones, montañas, montañas y montañas, porque unos y otros iban construyendo entre miles y miles de años. Se quedaba alto. Claro, quedaba muy alto. Y entonces precisamente ahí se generan algo que llaman los TEL. Entonces los TEL son como, como montañas, pero no son naturales, sino han sido creadas por el hombre, ¿cierto? Sí. Bueno. Entonces aquí vemos el Telgecer y yo quisiera que miraras el Telgecer. Ay mira tan interesante. El Telgecer tiene una vista increíble, ¿cierto? Aquí vemos el Mar Mediterráneo. Estamos viendo el Mar Mediterráneo y vemos la Vía Maris el Tel -Geser tenía una posición estratégica toda persona que fuera desde Egipto hacia Mesopotamia o de Mesopotamia hacia Egipto, tenía que pasar por esta, por esta región y por lo tanto las personas que estuviesen acá, iban a influir en gran manera en todo lo que esas personas iban a, a en, en, toda la, en toda la cultura de las, otras, de las otras personas, entonces las personas cuando iban pasando pues eh, conocían del pueblo de, de, de, de Israel y miraban todas sus costumbres y todo eso, por eso dice que que en su gran sabiduría, Dios colocó en la encrucijada del mundo a su pueblo. Dios dijo, quiero afectar a mi mundo, quiero crear moralidad, quiero crear justicia, pero también salvación. Quiero crear mi sistema de vida. Así que voy a poner mi pueblo donde todo el mundo sepa de ellos. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Es una ex ex excelente estrategia. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, vemos una de las ruinas que precisamente del Tercer, o sea, donde estamos ubicados. Y aquí, por ejemplo, más o menos lo que podría haber sido esa edificación. Y aquí vemos unas piedras. Y ¿Sí en esas piedras que vemos acá, esas piedras se conocen como masebot o piedras de testimonio. ¿Cómo es que se llaman? Masebot. O piedras de testimonio. O piedra de testimonio. Bueno, precisamente esas piedras de testimonio, cuando el pueblo que traía Moisés iba a pasar. Ya a, a Canaán, o sea, donde está ahorita eh, Jerusalén y todo eso Pues precisamente le, le dijo a Josué, porque si usted no lo sabía, Moisés que duró 40 años para llegar hasta allá No pasó, porque precisamente por allá con su bastón llegó y le pegó a una piedra e Hizo a la brava, o sea, por bravo, tratar de sacar agua de, de un peñón Y por eso Dios no lo dejó llegar a la piedra, a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, le dijo a Josué que levantara esas piedras, así como lo vimos allá en Terjecer. ¿sí? Entonces, hizo que levantara esas piedras. ¿Y qué hacían esas piedras? Esas piedras... Eran Los testimonios. Testimonios. Entonces, toda persona que pasara por ahí iba a ver esas 12 piedras que hizo levantar. Como Dios, la cruz que de armero. Como la cruz de armero. Y entonces, toda persona que fuera a pasar por ahí decía: ¿y qué son esas 12 piedras? Entonces, de una vez, las personas de Israel iban a decirle: No, lo que pasa es que Dios hizo grandes milagros, abrió el mar, abrió el río Jordán, mire que nos dio de comer durante 40 años. Y entonces, todo el mundo iba a conocer de lo que había hecho Jesús, eh, Dios con ese pueblo. ¿Cómo le parece? Súper, excelente. Bueno, precisamente lo que queremos hoy es darnos cuenta de la gran enseñanza que nos dio en ese tiempo Dios. Imagínense que cada una de esas personas, cada una de esas personas que pasaron a ese, a ese sitio, o sea, que pasaron a Jerusalén, las cuales fueron escogidas por Dios para llegar ahí y para hacer testimonio ante todas las personas, cada persona era una piedra de testimonio. O sea, cada persona era una persona que daba testimonio a las otras personas de cómo se comportaba, de cómo, eh, cómo los atendía, si los atendía bien o los atendía mal. Entonces, por eso esas personas tuvieron que darle testimonio a las demás personas de quiénes eran ellos para que pudiesen saber lo que quería Dios con su pueblo. ¿Cómo le parece? Súper excelente lo que el Señor Jesús hizo con el pueblo de Israel y la estrategia que realizó para que todo ese mundo conocido pudiese conocer de su palabra. Bueno, pero lo que nos lleva al día de hoy y a nuestros aprendices aquí del Sena es que yo considero, pues llevándolo ya a nuestra vida, es que cada uno de nuestros aprendices CENA es una piedra de testimonio, ¿cierto? O sea, es una piedra de testimonio, porque cada uno de nuestros aprendices, cuando están en sus empresas, cuando están en sus casas, han sido formados en el CENA de forma integral. Les enseñamos el conocimiento, ¿sí? Les dimos, aprendimos al, al hacer, al qué hacer, pero también les enseñamos el ser, o sea, que fueran buenas personas. Que aprendieran a, a compartir con sus compañeros. Por medio del bienestar les enseñamos todo lo que es cultura, bueno, una cantidad de cosas que se le enseña integralmente en el SENA. Entonces, cada uno de ustedes en el SENA es una piedra de testimonio. testimonio. Y si yo doy testimonio malo, ¿qué pasa? Pues el SENA va a quedar mal. El SENA va a quedar mal. Si ¿Sí estamos, entonces nosotros, cada uno de nuestros aprendices es una piedra de testimonio. Y por eso nosotros, no solamente nuestros aprendices, sino nuestros funcionarios, nuestros instructores, cada uno de, los, de la comunidad SENA debemos ser una piedra de testimonio ante toda la comunidad para que todos se den cuenta de lo importante que es el SENA en Colombia para poder formar el futuro de, de mañana. ¿Listo? ¿Cómo te pareció? ¿Sí te gustó la lección? Sí, es súper bonita, la historia me gustó, y más, su enseñanza para nosotros, que creo que ya entendí, ¿no? Que nosotros debemos ser un ejemplo para las demás personas, y también como somos una institución, debemos dar ese ejemplo que nos enseñan en, en, en el SENA. Bueno, exactamente. Listo, Isabela. Muchas gracias y entonces nos vemos en, el, en la siguiente presentación. Estoy gustosa, estoy muy feliz con el video.